Tú tenés clientes, pero los clientes pagan bien por tu tiempo. ¿Por qué no sos cliente de, de, de ti mismo? ¿Por qué no pagas bien por tu propio tiempo? Sé tu propio cliente. ¿Qué? ¿Qué es ser tu propio cliente? The Cuando tú le trabajas a tus clientes, tú le haces la vida fácil a tus clientes para que ellos hagan sus cosas más rápido. ¿Por qué tú no desarrollas proyectos para que tu vida sea más fácil? ¡Sos programador! Básicamente haces eso, más. ¿Por qué no se lo haces también a ti? Les voy a enseñar mis proyectos que yo he creado no para alguien más, para mí.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 En, en mi, mi música, porque tengo los videojuegos. Y acá estoy en proyectos, porque tengo Pokéballas, ¿verdad? Como ven, me gusta poner bien personalizado esto. Esto tarda tiempo. Tengo que hacer lo siguiente: clic secundario, propiedades. Vengo aquí, hago clic en el icono. Busco el icono, selecciono el icono, encuentro el icono y no es. que madre! ¡Qué hueva! Y eso es algo que yo hago.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 Yo tengo un folder que está, por ejemplo, ese. Voy a copiarlo a algún lado aquí, fuera de mi folder principal para probar. Lo pego ahí. Y bueno, esto viene en icono automatizado. Bueno, voy a, hacer, voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner aquí pollo. Voy a poner pollo. Ahí está pollo. Entro, dentro de pollo. y no, lo que hago yo es que pego un icono que se llama punto icono para que no se vea oculto. Y tengo mi herramienta que se llama basket, que les mostré ahorita, ¿verdad? Le doy basket menos icono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 Voy a editar este archivo, lo voy a llamar publicidad, voy a salvar, voy a ir a, a, al GAT, al, al, al canal de aquí, le voy a poner mi YouTube, es mi, mi comando, doy enter. Y ahí está actualizando video por video, uno por uno. De mis 250. De todos los videos que tengo yo en mi canal. Va a ir uno por uno agregando ese link. Y el día de mañana, el día de lunes, puedo quitar eso. sino ahora, como yo, yo soy mi propio cliente, puedo tomarme ese tiempo, ¿verdad? No sé qué hacen ustedes. ¿Qué hacen en sus día a día? ¿Qué programan? ¿Qué trabajan? ¿Qué podrían automatizar? Hay tantas cosas que podemos automatizar. ¿Qué podemos automatizar ustedes? La última cosa que les voy a enseñar que yo he automatizado. Vamos a levantar el celular. Mientras sigue el, el, el, el bot aquí trabajando y subiendo, yo les voy a mostrar que están todas actualizadas y también cuántas se actualizaron. ¿Ven acá?